Chicas, ¿qué tal estáis? Yo estoy estupendamente. Ah, que no sé dónde estoy. Adivinad, ¿cómo Estoy en Alcantarilla, en Actio, Murcia. Todavía no he entrado. Ahora vamos a entrar. Vamos para adentro. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel y de Scrums. Estoy haciendo Blog Live o Blog Live en este canal y son compras de, de Acción. Pues os voy a enseñar que ayer estuve en Alcantarilla. Bueno, lo primero, me llamo Mercedes ...y este es mi canal, vuestro canal... ...quería enseñaros unas compras... ...porque ayer fui a Alcantarilla, en Murcia... ...y entonces compré, hice una compra bastante grande en Acción y quería enseñarosla. Eh, vamos a empezar todo un poquillo random. Hay cosas de limpieza, hay cosas de chucha, hay cosas de tecnología, hay cosas de scrap, hay de todo un poco y quisiera mostrároslo. Tomaros un café o lo que queráis eh, porque el vídeo va a ser un poquito largo. Empiezo. Lo primero que os voy a enseñar que compré, estaba muy bien de precio, me voy a poner de pie. Mirad, lo primero que, que compré fueron estos conejitos son de cerámica. Compré el conejo y la coneja que saldrá luego. Este es que estaba mal envuelto y ante el temor de que se me pudiera romper, pues lo saqué y lo puse aquí en la chimenea, que no va en la chimenea. Aunque ya todo lo tengo adornado hoy, es domingo de resurrección. No. Y lo tengo adornado de paspa. Pero este lo quiero poner fuera, porque el tamaño bueno, es considerable. Me costó 6 euros cada pieza. Y bueno, pues le voy a llevar uno Lo voy a poner aquí arriba para que no se me rompa eh. Y eso fue lo primero que os enseño Sigo enseñando A ver, mirad, que lo tengo aquí, que lo abrimos ayer Porque mi nieto quería, quería, quería, mirad El de Chucho son tuits Traen 10 y cada paquete trae 2 Está muy bueno, ya sabéis, ya lo conocéis todas y compré un paquetón de, de Twitch, que más? Compré, siguiendo con, con tema de, de hogar y cosas de esa, mirad, compré estas dos cajitas. Bueno, esta cajita que está hecha de bambú es un organizador. ¿Veis la forma que tiene? Cogí dos para poner uno encima de otro. A ver si encuentro el otro. Voy a poner más cajitas. Valiando a 4 euros cada uno. Son de bambú. Entonces esto lleva unas pestañas ahí abajo que se encajan aquí. veis y para poner rotuladores, tijeras, en fin, todo lo que usamos la escrapera, pues lo cogí. Vale, para cubiertos, para útiles de cocina, no sé, la patata, el abridor, el cascanuece, lo que queráis. Bueno, eh... Y cogí estos dos. Me parecen muy limpios. Había más grande, pero yo más grande no lo quería. Porque si no, se me cae por ahí dentro y lo pierdo todo. Así que compré estos dos. ¿Qué más? Voy a poner aquí en el suelo, para que no se me caiga Mirad, encontré varios tipos de tinta. Entonces, como yo, a las chicas que sigo hablan muy bien de esta, las cogí para aquí. Y cogí la gama de colores que había. ¿Veis? Cogí esta... Cogí esta en verde, en tonos verdes, y cogí esta. Y no me acuerdo si cogí alguna más. Si cogí alguna más, ahora aparecerá. Aquí aparece otra, la gama de los rosas rojos que también los cogí. O sea, hay seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, creo que cogí 4 nada más, las que había. ¿Qué más? Mirad, cogí eh, troqueles, que había mucho y entonces dije, bueno, pues me voy a llevar unos cuantos, y cogí bastante. Algunos hasta repes. ¿Por qué? Porque creo que para los inter y tal, me parece que, que, bueno, que alguna le puedo alegrar al día, porque la verdad es que mmm, los textos van un dinero, y aquí en Action pues lo tenemos bastante asequible y cogí pues bastante mira quería poneros mira quería poneros por si a los que estaban repe pues enseñaroslo los dos veces cogí esto que son unos zapatitos de niño un chupete ve y pone ahí Hello Lit, lit Body parece que pone sí Hello Lit be, Baby ve cogí este cogí este que es un básico Ah, no los cogí muy grandes Para poder dejarlos aquí Y trabajar aquí con ellos Porque aquí los troqueles grandotes Grandotes en eh, la máquina de aquí Que yo me he quedado con una de las de Action No me van a coger, no es como la Vision Plus Entonces los cogí que fueran Que me entraran Cogí este básico Que bueno, vale para todo A un sinfín de cosas eh, lo podemos troquelar, doblarlos por la mitad Y hacer la parte de arriba de un packaging adornado Cogí este otro que bueno, este otro, es eh, mirad, se le puede hacer como una entrada así, no sé, para un álbum me gustó. Y para lo que no es un álbum también este. ¿Qué más? Cogí este, que son cuatro llaves, que me parecieron muy monas también. Y cogí un paquetito. Cogí este que es muy chiquitín, que es una flor con sus hojas. Cogí este de bocadillo yo tengo sellos de bocadillos pero troqueles de bocadillos no tenía y entonces vi este y lo cogí cogí este muy pascuero veis que es una caseta de pájaro con una ramita y un pajarito y de este cogí dos cogí este otro que es una mariposa que me parece muy bonito con ramita y pone sonríe Snail. me parece también muy mono de este también cogí uno, creo. Lo voy poniendo aquí porque cada uno, eh, depende del packaging que lleven, tienen un precio o tienen otro. Mira, cogí este que trae tres, tres medallones grandes y es para hacer como una especie de paisaje. Aquí está, el paisaje. De aquí. Lleva hasta una butaca. Cogí este que son mandalas, también viene de tres en tres. Vale, y estos es son troqueles a juego o troqueles para escena en 3D. Se puede hacer en 3D. Y si no, pues uno a uno. Este también me gustó mucho. De esto de 3D, cogí este también. Que es para hacer, ¿cómo te diría yo? Una escena de una ciudad. Y lo podéis ver ahí. Una escena de una ciudad Tienen tres también, que se pueden usar juntos Poniéndolo por capa O de uno en uno ¿Qué más? Que mirad, cogí este Que es como una, una bombilla Pajarito y ramaje No tienen por qué usarse juntos Lo puedo usar por separado ¿Ve? Pero bueno, aquí está lo que hace y me gustó, y como yo no sé cuándo voy a volver, dije, bueno, pues lo cojo ya, porque si no me puede sin ello. Así que lo cojo ya. Mira, de esto y este también, que me parece muy bonito, son, eh, hace una dos esquineras, una parte como si dijésemos un, un adorno, y como un marquito, que pues, podéis poner un espejo, podéis poner, bueno, un cuadro, una foto enmarcada, o... No sé qué más. Aquí hay otra de la casita de pájaro, tres. Cogí este, que es una base básica, básica. Esto es un básico para todas. Trae tres tamaños y me pareció que estaba bien. No solo grande, grande y ese sí que me va a entrar por la máquina mía. Mirad, cogí esto, que es un bocadillo con un corazón en medio muy chulo, pues tampoco es muy grande. Cogí esto que son tres tags que me parecen muy chulos, que pueden dar mucho juego. Cogí este, que bueno, es un paisaje, mira. Este se puede meter en, en la máquina que corta porque son finitos. Si llegas el troquel así de grande, en mi máquina de aquí no entra. Entonces como este, veis que va por... Por tirita, entonces este sí entra. Y se puede hacer, pues, mira todo esto. Y me pareció que también podía estar bien. También lo podéis cortar si no lo queréis tan largo. En fin, trae hierba, trae árboles, trae una carretera, trae casa, trae una valla. Me pareció bonito y lo pillé. ¿Qué más? Os enseño, tal como vayan saliendo, ¿vale? A ver, mira cogí taki, porque os he escuchado que el taki de la acción es muy bueno. Pues cogí dos tarritos. Tampoco... Dije, bueno, pues con dos, el otro estará por ahí, ahora saldrá. Voy a quitar aquí los papeles para poder ir poniendo aquí encima más cositas. ¿Qué más? Mirad, compramos esto para el, para el reloj, una correa de reloj del, de lo, No me acuerdo cómo se llama ahora. Que yo estoy muy descontenta con él, tengo que decirlo. Porque la batería no me dura ni me... Bueno, yo me lo pongo a lo mejor a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde y hasta acá. La batería y es, de, es de iPhone, ¿eh? Pero no me dura nada. Bueno, ese no es para mí. Compré, eh, a ver, este que es un estuchito redondo para guardar los iPods. ¿Veis? ¿Precio? No lo sé. Tengo ahí, pero no me voy a poner... Mira, tengo aquí la lista, pero no me voy a poner a a buscarla porque oye date la vuelta tú que miras para allá ¿Ves? pero no me voy a poner a buscarla porque lo primero que ellos tienen es su código y lo segundo que yo no lo voy a saber buscar mira compré esto que qué es esto esto es home decor ¿eh? Estos son unos enchufes eh, que lo que tú enchufes aquí lo puedes encender desde la distancia con este mando. Se pueden enchufar pues hasta 1, 2, 3, 4 5 cosas, aunque este solamente viene con dos enchufes. Tendríamos que comprar enchufes por separado. Pero el mando tiene para 5. Y lo quiero para aquí. ¿Vale? ¿Para para aquí para, para casa? Para ponerlo en una lámpara y eso. Más. Os enseño que vi esta taza de, de, de desayuno. Mirad qué bonita, rosa, pero un rosa muy bonito, con esto dorado y el gollete, el um, donde se debe, el ribete de, de, de arriba, el bollete de, de la taza es dorado. Este dudo yo mucho que se pueda meter en el microondas. Y ya sabéis que cuando metemos en el microondas, bueno el taza de café, cuando metemos esto en el microondas, lo probaré. Y si no, pues no se puede meter en el microondas, pero ahora para el verano, para... El café con hielo o el coracao fresquito, viene genial. Cogí otra, también me gustó mucho. Que esta, en vez de ser dorada, lo lleva en plateado. Mirad, es esta, ¿ves? Que lo lleva plateado. mira qué bonita es. Y me gustó. Y cogí una de cada. Esta yo creo que sí. Ah, pues no pone que en el microondas no se meta. Mirad. Pero bueno, ¿veis que lleva ahí una cruz? Pero bueno, para ya os digo, para cosas fresquitas y tal. Y esta tampoco, pone ahí que para el microondas que ya lo he visto, ni para el horno ni para el microondas. Para la lavavajilla sí, lo pone ahí, lo pone en estos dibujitos de aquí. Ni para horno ni para microondas Pero bueno, yo no, no tenía el pensamiento de meterlo. Después compré unos vasos porque yo sigo, sigo a una chica que es, creo que japonesa Que hace hondeko, se llama Ameli Y ella coge y con estos vasos eh, hace taza. Compra anillos, los suelda o los pega aquí muy bien Unos pedazos de anillaco que no veas. Entonces después metes el dedo y tienes para beber y me gustó, dije, voy a probar a ver si me sale. Y compré este en rosita y compré otro más, y lo tengo aquí. Te lo voy a enseñar a esto, que también, mirad qué mono. Me pareció buenísimo. Y es, ella le pega aquí eh, los anillos esos que venden en el chino, eh, que llevan una cosa redondita, que se pueden hacer más grande y más chicos. Eh, yo creo que ya lo pega por la parte redondita, con resina, epoxi eh, no, con resina UV se pega muy bien y entonces en lo que abrí, abriría y cierra, ahí le hace, le pegas cosas y quedan la mar de mono. Y entonces me gustó la idea dije yo voy a probar. Y bueno, y compré este. Había de un montón de colores y yo me traje este porque fue el que más me gustó. ¿Qué más? Tecnología. O bueno, yo compré esto, que es una luz solar LED que vale para, tiene sensor de movimiento. Lo pone, por ejemplo, en la puerta de, de salida a la terraza y cuando pasa o cruza, eh, está siempre apagada y cuando tú pasas o cruzas y es de noche, se encendería. Se carga por aquí arriba, que tiene un panel solar, o estoy diciendo que se carga por donde ilumina. Tiene un panel solar y ahora la enseño, ¿vale? Que es que no, tengo que abrirla con las tijeras. Mira, encontré este cepillo de limpieza, de las cerdas son de silicona, y es para darle a la olla, a las sartenes. Me llamó la atención y valía, no sé si valía 50 céntimos, 60 céntimos, y me traje uno, a ver qué tal va. Bueno, y por último, bueno, de esta bolsa compré también estos tenis para jefe, que dije, mira qué mono, y para ahora y tal pues le cogí esos zapatones. Bueno, voy a, a meter todo esto que he sacado en la bolsa para poder enseñaros una poquita de cosas más. Esto, todo lo que así como de, de limpieza, y eso si me permitís, creo que lo voy a dejar aparte. Y vale. mira, encontré estos dos paños que son... no en microfibra, yo creo que no, es para los cristales y cogí este que es rosita, valían barato, y este en celeste. Y lo quiero pues para limpiar puertas y tal. No es microfibra, no es... Es como una valleta de cristales. No sé si aquí pondrá, a ver. Paño de microfibra, pues microfibra. Pero no el que tiene los bultitos para afuera, no, no. Este tiene un tacto como de piel de ángel. Y cogí estos dos. ¿Qué más? Eh, mira compré este paquetito de huevos de pascua. son de plástico. Y vienes mm, mira qué bonito, vienen pintados. Me pareció muy mono, trae random dos amarillos, dos verdes, dos rosas y dos blancos. Y cogí este paquetito, este de crack. compré esto que eh, lo he visto a muchas compañeras, que son pegatinas de pollito, de conejito, de huevo, traen un montón. Son de espuma, de goma eva, supongo yo que serán, y traen 200 stickers. Y cogí un paquetillo. ¿Qué más? A ver, cogí este otro de huevo, igual de plástico, tan pintado. Traen, a ver, 2, 4, 6. Y bueno, pues por ejemplo, para hacer una corona, para hacer una casa de una guinalda con le, para hacer una casita de pájaros, me gustaron mucho. Y después cogí suelto, que ya era lo único que quedaba. mira estos que son igual para colgarlo eh, esta es una abejita que me parece buenísima. Ay. Esta, este que es un borreguito, también de plástico, pero el tacto es distinto. Y cogí otro que ahora saldrá. Mira, dejó un decor. Hemos comprado que ahora os le enseñaré unas dos mesitas de noche que recordáis en el, en el blog que os dije que no teníamos mesitas de noche teníamos puesta una caja de Amazon bueno pues ya hemos comprado las mesitas de noche y los tiradores que traen pues no, no me gustan y entonces compré pues para ponerle tiradores y a los dos los tiradores iguales cogí de cerámica este, a ver os enseño dos de cada eh, para que sean iguales este yo enseño el último. Bueno, como he dicho, cogí dos de cada. Aquí salen los dos azules. Este que ahora saldrá el otro. Mirad, cogí esta palangana para, para pegar y tal. Cogí estas galletas que son huevecitos de Pascua también, de chocolate con huevecitos de Pascua. Mira, cogí dos cajas de esta que ya os la he visto mucho, dos packs. Dos packs de caja, traen cuatro cada uno y cogí dos. Estaba muy bien de precio. Como nosotros siempre no hace falta, os pues cogí dos. Esta es la camiseta. ¿Qué más? Ah, mira, aquí aparece mi doña coneja. ¿Veis? Que os enseñé antes el conejito. Y esta es la conejita. Y esto lo voy a poner hoy en la puerta. Este sí que venía bien, bien envuelto. Pero el otro no. Cogí este cojín no porque fuera bonito, porque yo lo uso como a relleno. No porque fuera ni bonito ni feo. Un cojín no tiene nada. Un poquito de brillo. Y entonces yo lo que hago es comprar en Shane Las fundas de cojines. Como por ejemplo esta. ve Que es de Pascua. Y, y las meto ahí dentro. Mirad, aquí tengo otra. Ya está todo decorado de Pascua. Y detrás mía, mmm, de los largos, tengo este. ¿Ves? Estos son de Shane. Y los tengo puestos aquí. Y este largo me viene muy bien para los niños ¿Qué más? Os enseño. Compré flores. Había muchas flores. Aquí estas Aquí los paquetes. Que me están. Además me recuerdan a las de prima, la verdad. Cogí lacitos. Estos son en tono malva y blanco. Vienen con zanahoria. Olivélula con palote. Mira. Este... ¿Qué más? Mira, escogí esto que es en eh, 3D, 2x20 milímetros. Bueno, traen dos botes, ¿veis? Y esto es, se queda en 3D. Es pintura de relieve. Usar agua como, usar la aguja como boquilla dosificadora para crear finas líneas tridimensionales. A ver, yo he hecho... Mmm, eh, vidriera emplomada, falsa vidriera emplomada y vienen eh, el plomo viene como en esta, una cosa así pomada, que es lo que después se pinta con pintura de bombilla antes, ahora ya no sé si habrá salido algo nuevo y se hacían con esto y se queda como en, en relieve trepia. Cogí esto, que son de bambú, son barquitas para servir, aperitivo y tal, pero yo pienso que para verano. Pues parece una barquita y se puede decorar como tal. Y cogí un paquetillo, valía muy barata. Y cogí un paquetillo. Mira, compré dos de coco. Que yo no sé si estarán buenas o no, pero la pinta... Buah. Bueno. Son de coco. Y cogí otras más. Cogí dos. ¿Veis? Aquí está la otra. Porque aquí somos fan del coco. Y cogí esta que también son del coco. Que creo que de esta... Cogí... Creo que una, pero no estoy segura, porque esto ya lo cogí porque fui con mi hermana y mi cuñado, y mi hermana a la hora de comer, ahí que como No se puede una y entonces pues no fui Cogí esto para mi chica, para mi nieta que son gomitas del pelo, así en tono brillante, formando una piruleta también valían baratita Aquí hay otra pieza que compré de Pascua que es una familia conejera que son muy monas. También es de adresina. También costaban 4 euros una cosa así. Además, a ver, cogí esto también de Pascua. Bueno, va a hacer un tour por la habitación, hombre, el bicho este. A ver, si se la vuelta. Mirad qué mono. Esta es mamá coneja y es de, de rafia. Y es monísima. Y cogí esta es la mamá. Y cogí el papá. ¡Pregatina! ¡Pregatina! ¡Pregatina! Me encanta. A ver. Cogí esta, vienen a dos caras, mira, cogí esta, que es de, de veranito ya, o de Esta yo creo que más bien de San Valentín, que cogí, mira, ¿ves? bueno, vale para todo. Me parecen muy bonitas. Cogí esta otra, la hora del té, y me gusta esta de verano, ¿ves? que yo decía si yo cogí de verano. Con el flotador y tal por aquí. El bañado por el otro lado. Me parece muy bonita. Cogí esta que es más vintage pero no deja de ser bonita. Y yo creo que esta es, pues... Yo creo que es de ahora, de tipo primavera, paspa, no sé. Aunque el color es un poquito vintage. ¿Ve? Es muy bonita. Cogí esta que es de... A ver si lo pone por aquí. Bueno, mira de comic craft, no sé, esta, y por detrás, así ah, también muy campestre, yo creo que es ahora, es muy primaveral aquí vienen los huevecillos de, de codornices, creo que me gusta, que es muy, a mí me gusta, esta que es más, a ver, cómo diría yo, más tipo costura, eh, más vintage, ¿ves? E incluso yo diría que rozándolo esté en pan por aquello de esto, pero bueno. ¿ves? Bueno, tengo este, que también es muy primaveral, de abejita, con. Pone B. B. Asom. you Be happy. Be life in you. Este, por un lado. Y por el otro lado es panales, abejitas. Bueno, para Panales, abejitas. Este me gustó mucho. Este es muy veraniego, aunque, aunque es vintage, pero es veraniego. Mira qué bonita. Me parece muy chula. Y por detrás, mira la pamela, el chiringuito. Bueno, de todo. Mira esta, que también es de como de cocina. Y por atrás, tal cual. ¿Ves? Que son muy chulas. Y después cogí, a ver, tres colecciones de papeles de 30x30. 30. Había muchas. Pero de las que, más me, las que más me gustaron, me gustaron esta, que lleva purpurina en dorada. A ver si, mira, glitter en dorado, ¿ves? Y es verdad que es vintage. Pero me gustó porque es finita, no es, no es chillona ni nada, no sé. Yo tengo los dos extremos. Esta, que me gustó mucho. Cogí esta que lleva glitter plateado. Estas los colores son ya de primavera. Pero tienen una ¡Ay, las flores! Tienen unas flores y unas páginas, pues... Muy benaniegas. Mirad. Muy bonita. A ver, os voy a enseñar por encima. Mirad. Esta de margarita. Que lleva... El centro de la margarita. Es, eh, que estoy aquí. El centro de la margarita es de glitter. ¿Veis que hay brilla? No sé, pues poner un. Hay de todo. Hay algunas más monas y otras más, más normales. Mira esta que bonita es. Esta no trae glitter, ¿eh? Y mira qué bonita es. Es súper chula. Bueno, pues esta. Y después, por último, cogí una de jardín, que esta no tiene glitter ninguno, pero me gustó mucho. Yo no sé si esta se la he visto yo a Eva de Scratchy Eva, pero me encantó. Cuando la vi, me dije, uy, qué papel, es que trae unos papeles de, de pájaros y de flores, mirad qué papel. No mire, de pájaros y de flores, que es ideal. Bueno, y hay más, no, mirad, este así tipo japonés es súper bonito, este es muy bonito tiene un, por lo menos para mí tiene, me gusta mucho mira este otro en azul creo que es súper bonito y se los vi a Eva y me gustó, mira qué, qué diseño más bonito y, y los cogí. lo encontré y lo cogí pues bueno esto es en la segunda bolsa, y voy a pasar a enseñar otras dos. Esperar, mirad, Pascua, encontré estos candelabros que sí que se pueden hacer, pero me gustaron, no valían caro, y cogí un par de ellos, porque ahí se pone la velita y me parecieron muy buenos. Es que se puede hacer y... esto, es súper, súper fácil. Y los vi, ya estaban hechos, y dije, bueno, cogí un par de ellos. Ese, Mira, que está echando... ¿Veis? Esto se puede hacer, ¿eh? Me encanta. Es súper bonito. Muy, muy bonito. Esto es un decor. Como pongo por aquí. Mira, encontré, mira, aquí aparece otra de, de tinta. Esta. Que esta sería la número 4. Por, por aquí, ¿eh? O sea que cogí 5. Esta. Compré dos velas para los candelabros esta se me ha doblado un poco, es que ayer hacía un calor, es muy cierto que o hace mucho frío o hace mucho calor a ver si encuentro aquí el otro ah mirad, compré este pajarito que me encantó también muy bueno, había mucho ¿eh? y yo cogí este, esto también home decor yo lo pego con pegamento térmico a la corteza del, de ahí o a la rejita. me gusta ¿Qué más? A ver, um, de Home Decor también compré dos fundas de almohadas individuales ¿eh? y cogí la más grande que había, había de varias medidas y todas eran de 60 por 63, 65 había y yo compré la de 60 por 70. Que a mí me gusta que sobresalga por los dos lados. Puesto también de home decor. A ver si está aquí el, el pomo que me queda por enseñar. Sí, aquí está. Dos iguales compré y es este. Todos son en azul. Y la gama de azules. ¿eh? Y el azul que os he enseñado antes, este. Compré dos, ya os digo, una para cada. Que, para que todas para que las mesitas lleven el mismo, el mismo tono. Aquí estaría el otro que os he enseñado antes. Este y ahora aparecerá el otro. Eh, Mirad, compré esta tijerona. No es para crack. La compré para la casa. Porque estaban muy baratas y son muy buenas. Y dije, yo me las llevo. Y esto es para aquí, para casa. No sé, para una etiqueta, para unas cortinas, para lo que sea. Mirad, de pegatina me encuentro que aquí aparecen estas dos. También, que es esta. Que es muy bien me estoy quedando sin batería porque esta noche no he cargado el móvil. A ver, que lo voy a cerrar. Esta. Y esta que de esta solamente quedaba una, pero es buenísima. Mirad qué bonita. Es de San Valentín. Buenísima, mirad por detrás. Y me pareció buenísima y me la traje. Aquí está el otro tarro de Taki que ya os he cogido. Creo que. A ver, mirad, cogí. Esta bolsa de frulería, varias en azul. Esto me gusta mucho. Eh, yo también las separo por colores. Estas que son tonos rosa y dorados. Eh, cogí más. Me compré esto, que es un mandala. Miradlo aquí. De punto diamante. Mide de 30 por 40 centímetros. También lo cogí allí. Cogí estas flores en 3D. Cogí dos paquetitos. No son iguales también me gustaron compré este adhesivo que valía un baratillo y cogí este cogí este en tono amarillo y dorado así perlita y este en verde y ya para el verano si alguna vez voy otra vez pues ya me paré de frulería en lila en rosa vale incluso trae alguno color ambas, me gustó y me lo traje esto, lo cogieron este Ah, es un cubo para, para recoger cositas del desperdicio del jardín, de la poda, de tal. ¿Qué más? Os enseño, voy a poner aquí abajo, esto es crack, me pongo aquí. ¿Qué más? Cosas varias. Mirad, compramos que creo que son brocas especiales para tornillos especiales. También muy económicos el precio, todo esto es de, de hogar, ¿eh? ya casi todo es hogar compré esta bombilla que es como la que yo tengo puesta en el foco parecida ¿por qué? porque esta también se enciende y se apaga sola esta y es de las bonitas ¿qué más? mirad, compré estas dos que se enchufan a puerto USB y las quiero para ponerla de lamparita la de, de la cama como esto se puede doblar para acá se enchufa en el enchufe que tiene también USB ¿Ves? Y quedarían así. Cogido una para él y otra para mí. O sea, para su cama y para la mía. ¿Qué más? Eh, compré... posible Que no hemos quedado el otro día en carretera, así. posible de, del equipo de, de radios Un desatascador. Que me dijeron que era muy bueno. Esto en es uno este. Y yo cogí otro más. Mira. Cogí esto que es eh, 3 en 1 es Bluetooth, ¿vale? Es trípode, es para los selfies y tiene control remoto también. Y me gustó y, y lo cogí. Había comprado una con, eh, Había comprado una en lo de la vaca, en Alejo que no era Bluetooth. Y, en, y lo perdí. El primer, uno de los segundos días tercer día que lo saqué. Me lo dejé encima de, del restaurante. Compré sargento, que no hace mucha falta. Dos. El otro estará por aquí. Ahora... Os lo enseño. Compré esto, que es una linterna, es imán, se pega al coche y viene muy bien. ¿Ve? También se puede colgar y también se puede rotar. Este otro, esto ya son cosas de para casa. Un programador para el calentador, para que se encienda una hora, porque es eléctrico, para que se encienda una hora y esté listo para cuando nos levantemos duchando y después se apague. Y antes de levantarnos se vuelva, así no se gasta tal. ¿Qué más? Para pintar, ¿sí? Sí, una bandeja con rollos para pintar. Aquí. Esto no tengo ni idea de lo que es. Esto lo cogió mi marido, no sé lo que es. ¿Qué pone aquí? Abrazadera de esquina, fijación de tabla. Ah, pues para hacer una escuadra, si se despega. Como los sargentos, pero los cuadros. Una esponja para el coche, para limpiar el coche. Queda brillo, No sé, esponja anticondensación. Ah, para los cristales, para que no se empañe. ¿Qué más? Aquí está el otro sargento de aprietas. ¿Qué más? Mirad, aquí aparecen más cosas de craft. Este aquí es un troquel de corazón que pone love, muy primavera. Es este de aquí. Esto que es un marco con dos corazones. Y este que también es 3D, que ya os lo he enseñado antes. Que este es otro. ¡Ah! Compré esta crasa, esta macetita, que era la única que quedaba para ponerla en el baño, porque me hace falta algo verde. Y la, y la compré para ponerla en el baño, esta, que ahora mismo al baño. Mira, compré esto que es para el coche y es una cámara. Uh -huh. Es una cámara, con su aguante y todo. Mira cómo se pondría así, en el coche, ¿veis? ¿Qué más? Esto que no, es que hay cosas que yo no veo que me parece que es una rasqueta, cortadora y cosas de esas. Cosa cosas ya de, del manita, una luz LED, que además alumbra mogollón. Las quiero para dentro del armario empotrado. Aquí hay otra, que es wifi. ¡Ay, que le pica la espalda! Luz ambiental. Bueno, no sé dónde lo van a poner, pero lo compré. Otra luz de esta. Esto que también es para los armarios empotrados, son luces, ¿ves? Y vienen fenomenal. Otra, de otra manera, también son luces para dentro del armario. ¡Ay! Esto, que son llaves, que se pierden más que las 10 y 11, pues esto es un juego de llaves. Combinada. ¡Ah! Esto es un... Mari, una palmatoria, joloba, que no me salía la palabra. Aquí se mete la vela, aunque esta se me ha torcido un poco, pero ahí me he metido la vela, ¿ves? es una palmatoria. Eh, tengo una blanca también allí en mi cuarto eh, y la quiero poner. Bueno, pues todo esto es de hogar de casa. De piso. Cada uno se divierte a su mano. ¿Veis? Ahí suenan las campanas. Desde de resurrección Y tenemos campanas opa, opa, Están tocando desde, desde las Yo no sé, desde una hora introspectiva Desde las Porque aquí la mesa Ha sido muy pronto Y ahora voy a enseñar la última si me da tiempo Tengo muchas compras Que probablemente no me da La última ah, La última Caramelitos estos que van rellenos de chocolate es caramelo y chocolate me gustan mucho, están muy buenos y me gustan mucho, calcetines culotte también estaban de oferta ayer esto para la ¿Qué ¿Qué más toblerones, que cogí uno, tenía que haber cogido más toblerones, ah esto lo cogí a ver si me animo y hago el, el lettering cogí en dorado en negro, que estará por ahí Bien plateado y son. Vienen tres rotuladores con varias puntas y es para hacer caligrafía o lettering Pues esto, cogí de madera estos huevecitos que traen un conejito y huevecitos de madera. Cogido para pintarlo a lo inter. Igual que el que os he enseñado antes, que os he dicho de lo de la vidriera emplomada, falsa vidriera emplomada, cogí este que es color. Plata y dorado. A ver qué tal quiero. Si no, pues ya está. ¿Qué más? Compré, compré esto, que es un puzzle de, de arco iris, que quiero hacerlo. A ver si me animo. Compré un blanqueador de dientes, que estaba vale yo de oferta también. A ver cómo va. ¿Qué más? Ah, me compré esto que esto es para pieles secas. Y aquí viene como se usa. Un esfoliante corporal para pieles muy secas o secas. Dice, bueno, yo lo voy a probar porque tengo la piel muy, muy seca. Eh, esto, que nunca lo había visto, es un jabón especial para eliminar manchas de materiales textiles. Y dicen que es muy bueno, pero yo nunca lo había probado. Un juego de agujas de crochet de aluminio. ¿vale? Trae, trae del 4, del 6, del 8 y del 10, del 3, del del 3.5. Esto más galletas de chocolate ¿qué más a ver otro para alumbrar el lo armario en mira lazo esta vez en verde varias tonalidades de verde son muy bonitas esto lo de hacer celetering que yo he dicho que cogí una en negro pues aquí está esto estaba ayer de oferta estas que son en cajitos cogí tres S este y había por ahí otro más que ahora aparece Y este que era para hacer metering y este Rose Gold. Cogí cuatro. ¿Qué más? Mira, cogí esto. Que diréis, cogí los paquetes y esto es esto. Pues no sé, me gusta pues para donar un enlaye mail o una cajita y tal. Me gustaron y cogí dos. Cogí esto que es un pincel pan de cocina que me hacía falta comí un ha de cogí para el de y huevos de pasta y chocolate y los que me sobran pues a comérnoslo a nosotros ¿Qué más que más ah mira cogí estos así que en dorado y en rosa estos que son otro os dije he cogido tres pues este es celeste y gris rama de celeste y gris a las chicas es pues esto? Que son gomitas y pasadores También a ella El señor conejo Que está aquí De gracias. que ahora lo voy a poner es muy, es muy mono esta pareja, los dos La verdad es que tenían cosas muy mono. Otro para los armarios El potrao, El taqui ¿Qué más? Este que viene en tono maquillaje y rosa, bueno, y un blanco. Este es el desatascado que yo compré, que es de dos componentes, que es, muy... es que mi lavavajillas allí donde yo vivo en Melilla, eh, me, me atora un montón las tuberías He dejado de usar el detergente en polvo de lavavajillas y lo he hecho líquido, porque es que me sale cada tapón que lo no vea. Y yo mmm, le, echo su, le echo su sal, le echo su abrillantador. Y después le echaba esas que son, que llevan, es de polvo, en pastillas. Y llevan una perla roja en medio. No lo vuelvo a usar. Me ha, me ha hecho, vamos, me ha atorado todo. Toallita higiénica. Y os enseño estas fuentecitas Que mirad, son florecitas, así como flores de almendro. Y de las que yo he dicho en la pintura en verde, que trae varios tipos de verde y, e, y en cremita. Bien hecha ya la mezcla. ¿Qué más? Ay, mirad, esperad. Compré esto. Lo gofres, que viene un poco fatigados. ¿Qué más? Y compré canzón blanco. Esto para ponerlo en el cuarto de baño, para poner los geles, los champú, no sé para ponerme el cuarto de baño, el negro colonia de caballeros que compré en formato pequeño este este me gustó mucho como huele este, huele muy bien a mí, cada uno tiene su gusto a ver, compré este, eh, rojo rojo que luego cogí, este rojo y mirad ese me gustó tanto que me traje este, este, me traje tres porque me gustó un marollón, y este Ah, que este es de señora. Este también me gustó mucho como olía. Este. Cogí uno para mí. Y cogí este que me gusta como huele. Que se llama... Me gusta mucho como huele porque... Me recuerda cuando ya te la he me recuerda al olor de la mostela. De los niños chiquititos. Y me gustó mucho y me traje esta. ¿Qué más? Una caja para guardar cosas mía Se abre por aquí. Y por el otro lado, valía ya tío, se ha subido también, creo creo que 3,99, algo así, o 3,59, no me haga mucho caso ahí. Y este es el otro tirado que me faltaba, que no aparecía, y ya está aquí. ¿Veis? Tengo el otro tirado, cuando lo pongan lo enseñaré. Ay, cogí esto, porque yo soy una chica, que se llama Carmen, mi esencial es style, que habla mucho del perborato y tal y yo nunca mmm, lo había oído y que lo encontré allí y lo compré, compré en el tarro. esto hay que mantenerlo fuera de alcance de los niños, es de la misma marca que el jabón porque incluso, no sé, tengo que leerlo, pero yo creo que incluso puede picar las manos. Y ya por último cogí tres paquetes de pegatina de las buenas, tres paquetes, tres libritos. Este es uno, a mi más y yo compré esta porque dentro de, bueno, que sí, para donde no, paquete, pa' tal, pero la veo un poco, un poco infantil, no sé, no me terminan de bonita, bonita, bonita, bueno, no sé, bueno, a niña eso sí, pero no sé, muy, muy dibujito. Y esta que dentro de lo que era así como la más, la más seria y tal, pero tampoco es para tirar cortes. ¿eh? Es pues esta. Si queréis verla con más os pues la enseño en la mesa. Pero no sé, yo creo que podría ser de... Mmm, Podrían hacerla más como las otras pegatinas, y ya está, se acabó. Eso fue todo. Y aparte, las bolsas eh, que no llevábamos bolsas, las llevábamos en el coche como no siempre. Y compramos estas bolsas esta bolsa, que son de primavera. Y por allí compré dos de primavera y dos de la... Y ya está, ahora vamos a ponernos a colocar. Y espero que os haya gustado. Feliz Pascua para todas, y nos vemos pronto. ¡Tidaro! ¡Chaito! ¡Chaito! ¡Chaito! estoy en acción Mira, mira que estoy en acción ya. ¡Guau! Sí, guay. bueno pues vamos a ver lo que hay y comenzamos el recorrido aquí se pone estos aquí lo único que tengo la tarjeta, la tarjeta. La, perdón, la pinta, es una aplicación la tengo sí, pasamos el... la, te he dicho que se ha pasado todo el día, ¿no? Si yo me he bajado, me he bajado hasta tu casa. Lo que pasa es que parece que haya ido y yo ya, yo ya... Todo esto es de susurros. Y lo que queda aquí. Yo no. ¿Qué te han parecido las primeras impresiones de la gente aquí? A ver, debe de ser que no viene mucha gente porque están de vacaciones de semana santa. No entres para acá con lo que ya está pagado. Ah, claro, Marco. A ah, lo ver, el arco mejor, el arco mejor, pero tampoco se puede poner en el tabón. No lo vamos. Hemos hecho la cuenta tres veces porque la muchacha se ha equivocado. ¿Qué te ha dicho? 103,41, madre mía. 503.46 creo que ha sido no. Se ha equivocado la muchacha y a lo que sí. Sí. Pero muy amable la verdad La verdad muy bien ah, sí, ¿eh? No, la verdad es que sí, ¿eh?